qué tal amigos cómo estáis bienvenidos de nuevo a este podcast y a este blog que llamo plan hoy veremos las 20 maneras o 20 consejos los mejores consejos los 20 tips para lead generation o sea para generar leads para generar generar prospectos en tanto en b2b como en b2c pero sobre todo en business to business en empresa a empresa Mi nombre es Juanjo Mengual, bienvenidos, esto es blandenfoque.com. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es eh, si quieres ver un poco el último vídeo que, que acabo de lanzar, no hace ni unos días, te darás cuenta sobre cómo captar generalmente de manera más fácil leads en B2B. Eh, y hay, otro, hay otras noticias que ahora mismo me llaman la atención, que es la noticia es la de los grupos qué está pasando con los grupos bueno pues hay dos novedades una en facebook y una en linkedin la de linkedin es que va a dar va a potenciar mucho el valor de los grupos tras un paso atrás en el cual Uh, le ha dado le ha quitado valor en el sentido de que no no notifica nada a los que siguen a determinados grupos, ahora sí que va a empezar a notificarlo, el administrador de cada grupo tendrá más poder de decisión sobre lo que se publica y lo que no, cosa que antes tenía y que LinkedIn ha echado para atrás. Ya sabéis que LinkedIn además va a ser un elemento de marketing directo más que nunca, sobre todo al permitir el vídeo en streaming. Y en Facebook pues eh, tres cuartas partes de lo mismo facebook se ha dado cuenta facebook ha ganado una pasta enorme en los últimos años el último año ha sido el año de más eh, de más beneficios pero la verdad es que está perdiendo usuarios está perdiendo tiempo de uso pero eso no es nada grave teniendo en cuenta los las cifras que maneja la red de zuckerberg por eso y de hecho de esto hablamos los grupos en facebook van a suponer un cambio enorme en lo que supone la usabilidad puesto que los jóvenes se están metiendo en grupos mi consejo abrir un grupo Yo tengo alguno marketing en mallorca por ejemplo y un grupo tanto en linkedin como en facebook es garantía de tener tus propios tu propia audiencia manejarla dar contenido relevante y la ventaja es que algunos de los grupos pueden ser totalmente secretos dicen que eso es lo que va a encandilar a los jóvenes que se pueden apuntar a un grupo porque son totalmente secretos significa eh, privados mejor dicho o sea incluso secretos secretos es que no los pueden buscar ni a través del buscador de facebook cuando digo privados es que eh, solamente unos pocos pueden entrar y lo decide el administrador y de eso se trata de generar otra vez eh, las ganas de pertenecer a, a un grupo y que cualquiera no puede estar en el grupo. Y ahora sí, ahora vamos con las 20 las 20 consejos para generar leads, para generar prospectos en plan de enfoque en este canal, en tu canal. Apúntate, suscríbete, no se te olvide. En primer lugar, el primero de todo es. Apuntar a dónde están tus prospectos. O sea, ves a dónde estén ellos. Eh, fácil. El segundo es estar ahí eh, cuando ellos estén pensando en, en el problema. En, o sea, estar en el canal concreto cuando ellos estén pensando en su problema. El tercer lugar es hacer que sea fácil que te encuentren tanto en las máquinas de, de, de búsqueda como en, en la web que sea ligera fácil de entender que sea directamente al problema con un solo clic tercer lugar o mejor dicho el cuarto es enfocarte a generar respuestas enfocarte a, a, a solventar el problema el dolor de tu cliente y a contestarle esas dudas o ese problema que realmente tiene quinto lugar sería ir directamente al punto Nada de rodeos ni, ni hacer filigranas. Ir directamente a lo que quiere solventar ese lead. Sexto lugar, ser relevante. Ser relevante para su trabajo, para su industria, para su problema, para su dolor, etcétera, etcétera. Sexto, comunicar con palabras y con imágenes. Añadiría también con vídeo. Más que nunca, el vídeo está muy presente séptimo lugar elige las palabras con mucha atención no puedes hablar de cualquier manera y habla en segunda persona es importante además de hablar en segunda persona eh, invocar a una respuesta emocional o sea orgullo felicidad algo que tenga que ver con la parte emocional de todo este tema hacerlo fácil con con subtitulares con bullets con 1 2 3 4 que se pueda clasificar la, la, la, la lectura en el caso de que sea por escrito de todo eso que queréis eh, hacer a la hora de captar el, el claim. También es importante usar testimoniales, o sea, gente real, que no se note que es algo preparado, o, o compañías o empresas reales que hablan de la ventaja de haber estado trabajando con tu empresa o contigo como profesional en este tema mucho hincapié en el call to action en la llamada a la acción que haya muchas veces eh, que se repita muchas veces esa llamada a la acción llámame escribe aquí eh, si quieres te este contexto, la, eh, te lo podemos solventar de alguna manera cada dos por tres y que se vea muy muy claro y que eh, además de hacer esa continua call to action también hacer múltiples ofertas eh, en diferentes eh, estadios del proceso en el cual entra en tu, en tu web ¿no? Eh, únicamente no entra al principio también al, al, al final de, de, de haber visto ese vídeo y durante ese vídeo o esa noticia que tú estás intentando hacer como lead magnet el hecho también de hacer eh, de, de, de proponer de que toda tu página sea orientada a la venta también incluye un diseño agradable y eh, dárselo fácil pedir que llame pedir que escriba no lo intuyáis hacerlo de una manera eh, rápida que se Intuya fácil e incluso un poco imperativa. La gente no hay que dejar que piense mucho. la Otro de los trucos para conseguir generar más leads es conseguir una respuesta rápida y um, hacer ver qué puede ganar con, con, con contrataros o qué puede ganar con leer o con bajarse ese download o con hacer eh, eso que queráis que hagan, ese call to action. O sea, estamos en el punto A que qué pasará cómo será esa empresa o esa, o esa o esa persona cuando haya contratado tu servicio tu producto o aquello que quieres eh, enseñarle bueno espero que estos tips te hayan servido realmente los digo muy rápidos pero si te anotas al final lo que tienes que hacer es escuchar al cliente hablar de lo que él quiere de su dolor y hacerle entender qué va a pasar si te contrata a ti como empresa que te haya servido es mi, mi deseo. Nos vemos. Sigue apuntándote y darle al like o contesta o coméntame lo que quieras en el canal que estés escuchando. Este podcast o este blog con v, que es plandenfoque.com. Un saludo. No te pierdas las propuestas que hay al final del vídeo en el caso de que lo veas en el canal de YouTube. Hasta ahora. Chao.